Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este momento, las personitas que estén que ya en este momento con nosotros, a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Élida y Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos todos. ¿Y el tema de hoy? El tema de hoy viene siendo la parábola del Sembrador. Ahí lo tenemos en Mateo 13, del 1 al 9, en la versión Reina Valera, 1960. Así es, y vamos a empezar con el verso 1, y miren lo que nos dice la escritura aquí en esta parte. Así es, el verso 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjate que, que interesante, el Señor les habló mucho en parábolas. En parábolas, así es. En la parte siguiente de este video vamos a diciendo... ¿Por qué les hablaba en parábolas? Porque Exacto. los mismos discípulos le preguntan. Exacto, así Ahorita es. Ahorita no lo vamos a tocar porque si no se nos va más el tiempo. El tiempo, sí. Pero ese, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Uh -huh. Hay que recordar que en aquel entonces, pues él andaba ahí por Galilea, por todas esas partes. Donde, por todas esas eh, tierras, sí. Sí, donde pues, había, pues, había agua, había los lagos, había en los ríos y todo eso. Lo que hay por, allá, por aquellas tierras bíblicas en, así es. en el tiempo de Jesús. Y dice que se sentó junto al mar. Uh -huh. ¿verdad? Entonces ya estamos hablando ahí de que era el mar. ¿verdad? Sí, correcto, así es. Entonces, vamos al verso 2. El 2 dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Quiere decir que había una playa, él estaba en el mar, y estaba eh, en la barca. Y estaba a la orilla, obviamente, ¿no? la orilla ¿no? Del, del mar, sí. Pero algo que me llama muy fuertemente la atención sí. es esto. Las olas como que estaban allí, uh -huh. de seguro. Claro. ¿verdad? Pero no usaba ningún equipo de micrófonos, de bocinas y nada de eso. Nada. Como la voz del señor era tan profunda, tan, tan clara, tan potente. perfecta, tan potente, que todo el mundo lo escuchaba. Correcto, así es. Cuántos había mucha gente Entonces él estando en la barca Se sentó y la gente estaba Allí en la playa uh -huh. Entonces quiere decir que había algo Especial en la vida del Señor Jesús Claro que sí porque No era cualquier hombre no, Normalmente cuando uno habla al aire libre Pues la, la voz se, o sea, se desparrama Se, desparrama, se, se, se va y a, no se oye muy bien Así es Entonces vamos al verso 3 el verso 3 nos dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar». Está bien interesante esta parábola. Eh, habría que ponerle mucho cuidado. Por eso sí, no. vamos a, a continuar con, con este pasaje bíblico de Mateo capítulo 13. Dice que él se habló muchas cosas por parábolas y él las usó eh, muy a menudo. Así es. Diciendo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar». Yo quiero que le, a nuestros amigos y amigas que están escuchando y viendo el video o que están oyendo nada más un audio, pues eh, puedan pensar un poco lo que es esta parábola del sembrador. Uh -huh. Creo que eso va a tocar puntos bien interesantes y bien importantes eh, de cómo cae la palabra de Dios en nuestras vidas. Correcto. Verso 4. El 4 y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ok. Dice, mientras Sembra. sembraba parte de esa semilla, uh -huh. dice que cayó junto al camino. Uh -huh. ¿Y qué sucedió con esa semilla que cayó en el camino? Pues, pues vinieron las aves que, y sí. se la comieron. Exacto. Entonces, uh -huh. aquí la, la, las aves vienen a ser un punto vital. Uh -huh. ¿Quiénes son las aves en nuestras vidas? Porque esto tenemos que ponerlo... Al día, de hoy, al día de hoy en sus tiempos y no tanto en el tiempo bíblico sino en su diario vivir correcto ¿cuántas veces las aves vienen a ser la tecnología? sí la televisión correcto o las malas pláticas las malas pláticas aquí es pláticas malas me, me refiero a que no hombre que, que, que estás haciendo casos ya, lo, lo de dios ya, no, no existe eh, sí. Es pura fábula, es esto, es lo otro y, y esas son las aves que vienen y se comen Lo poco que puse haber recibido Sí, o los pensamientos O los pensamientos también que, que están en la persona que, que no se le da la debida importancia Así es Entonces, pues se va Se va, se, se va, va? Porque se, se esfuma ¿Cuántas veces, cuántas veces eh, eh, estamos en, vamos a decir, en, en el templo? Uh -huh. Y, y las hay personas que no están poniendo la debida de atención. Bueno, me queda interesante que acabas de, de mencionar. Sí. ¿Qué sucede en, en esos casos? Lo que sucede es que la persona que está allí no está. O no. sea, físicamente ahí, sí está, ahí está sí, el bulto Sí, ahí está la persona Pero la atención no está No, el pensamiento, quién sabe dónde estará O bien eh, ahorita con los teléfonos, oye, de repente Precisamente ¿sí? por eso, ¿verdad? Entonces, eh, o por la distracción la que distracción, hay todo eso sí, sí Entonces, sí. esas son las aves uh -huh. que vienen y se comen La palabra, o sea, la semilla La, la semilla. semilla es la, la palabra Amén, Y amén. entonces, no hay un aprendizaje Y no hay un discernimiento de lo que se está predicando o, o escuchando o, o viendo, Correcto. dependiendo de, de cuál sea la situación en, en, en cada momento que se esté hablando de la palabra de Dios. Uh -huh. Y vamos al verso que sigue, 5. 5, dice, parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Fíjate, aquí habla de la profundidad de la tierra. Uh -huh. eh, para que una semilla pueda germinar bien, y pueda crecer bien, necesito una cantidad de tierra suficiente. Uh -huh, correcto. Además del riego, el, el cuidado te, y la, la atención tensión, cuidado. y todo lo demás. Uh -huh. Entonces dice que parte cayó entre pedregales. O sea, es, por, vamos a decirlo de esa manera, ¿con quién te juntas? ¿Con quién andas? ¿Con quién platicas? ¿Con quién vives todos los días? ¿O con quién convives todos los días? Que no permite que la palabra de Dios que tú pudieras escuchar. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita estás escuchando palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿con quién te estás rodeando que no te permitan en un momento dado recibir la palabra para que haya un cambio? Correcto. Para que haya un cambio en la vida. Mira, si vemos las noticias, ¿cómo están las cosas ahorita? Pésimas. Y en todas partes del mundo. Pésimas, sí. Violencia, crimen, asaltos, eh, malos gobiernos. Bueno, ¿de qué lo no vemos? Viviendo ahorita? tiempos muy difíciles. Bastante complicados. Uh -huh. Y entonces, la palabra de Dios, muy fácilmente, lo <ríe> digo muy fácilmente, ¿Sí? por le, nuestro entorno, a veces no nos deja que esa semilla que estamos recibiendo como uh -huh. palabra de uh -huh. Dios llegue a la profundidad que debe de tener para que pueda dar fruto. Correcto. Entonces, eso es lo importante de esta parábola, mi amado y mi amada, que nos estás viendo y escuchando. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado. Así es, así hay, es. Hay mucho descuido. Nosotros vemos que hay mucho descuido Demasiado. ahorita en cuanto a la palabra de Dios, y aún incluso dentro de los mismos templos. Correcto. Así Entonces es. también los pastores somos responsables sí. de que nuestra gente sea bien alimentada y nosotros también tenemos la obligación de velar por el pueblo. Amén, así ¿Por es. ¿Por qué? Porque el Señor un día nos va a decir, hey, tú qué estabas haciendo. ¿Qué hiciste? ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que sigue. Así es. El 6 dice, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Exacto. Entonces, como estaba muy encimita, pues sale el sol. Sí, sí, se sí, marchita. Vienen las malas amistades Mar o vienen las situaciones, vienen las, las circunstancias de la vida. Y pues aquella y... poquita eh, germinación es, que estaba dando. Ya se esfumó, ya. ya se fue. Se acabó. Así 7. Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Ay, los espinos, ¿quiénes son los espinos? Mira, ahí sí son Tus amistades, familiares Y personas Pro con las que tú Convives, uh -huh. tal vez hasta uh, Tus empleados o, o Tus compañeros de trabajo O tus vecinos eh, Bueno, los espinos Dice que crecieron Y la ahogaron, o sea, uh -huh. cuando no Te permiten que tú Puedas crecer espiritualmente. Uh -huh, uh -huh. Y eso no se trata de religión, sino que tú crezcas espiritualmente. También, que la sí palabra es. de Dios llegue a tu vida de tal forma, de tal manera, que te pueda fortalecer para vencer todas las adversidades de la vida. Que arraigue. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, de ahí la gran importancia de esto. Vamos a continuar. El 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál? A ciento, ¿cuál? A sesenta ¿Y cuál a 30 por 1? Aquí está poniendo señor tres partes proporcionales. Uh -huh. Hay un 30, hay un 60 y hay un 100%. Pero ¿de dónde cayó? Dice que cayó en buena tierra uh -huh. y dio fruto. Entonces, Correcto. cuando tú recibes la palabra y la atesoras y la cuidas y uh -huh. la guardas, fíjate, puede ser hasta un 100% uh -huh. de efectividad. Sí. Uh -huh. O puede ser un poquito más de la mitad, que es un 60. O bien pues 30 o un tercio de, de, de posibilidad de una vida espiritual. Si yo te pregunto a ti, mi amada, mi amado, que estás escuchando ahorita y viendo este video, ¿cómo sabe tu posición o tu fruto? ¿Estás al 100, a 60 o al 30? O al 30? Uh -huh. Entonces, de ahí que esto que nos indique cuál es nuestra situación delante del Señor en cuanto a lo que hemos recibido de la palabra. Uh -huh. Así Entonces, es. si tú no has recibido bien de la palabra pues a lo mejor no llega ni al 30. Pues Pero sí. si la estás atesorando, yo te diría, brincate al siguiente escalón, a 60. Uh -huh. Y si te metes más con Dios en oración, en ruego, en palabra, en, en, en estudio, sí. en, en prepararte más, puedes llegar hasta el 100%. Sí, amén, así es. Y al es. Señor le va a agradar Claro que, sí. que tú estés en un 100 y no en un 30. Claro. Aunque con un 30 sí. la paz, por así decirlo, ya con un 60 ya vas bastante bien, uh -huh. pero la excelencia es el 100%. El 100%. O sea, el conocimiento es. de Dios es importantísimo. Muy importante. Y por eso te, hemos querido hablar de, la, de esta parábola ah, del de sembrador, uh -huh. para que tú puedas valorar tu vida espiritual. Correcto. ¿En qué es. nivel estás? ¿En el 30%, nivel? en el 60% o en el 100%? Uh -huh. Y vamos a ver ese último. El 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. o sea Así es. Porque si tú atesoras, si tú estás atesorando lo que estás escuchando, uh -huh. te va a dar el valor a un nivel mayor. Correcto. Para brincarte del 30 al 60 o del 60 hasta el 100%. Sí. Y entonces cuando tú ya andas en el 60%, tú ya le estás sirviendo al Señor. Sí. Estás atesorando su palabra, la estás recibiendo. Y tu vida va a cambiar. Ahora, ya para final, ¿qué sucede si tú atesoras y te vas arriba del 60%? Uh -huh. Mira, tu condición moral, espiritual, familiar, matrimonial, eh, dependiendo cuál sea tu situación, si ya estás casado o no estás casado, ¿verdad? Entonces, Así es. esto te va a ayudar a fortalecerte. Claro que sí. Y que las adversidades de la vida, que hay muchas ser sí, definitivamente. Eh, hay un pensamiento por allá en, en México, te hace lo que el aire a Juárez. Uh -huh. no, no sé por qué se dijo eso, pero bueno, te, no te va a pasar nada. O sea, vas a aguantar, vas a, a, vas a estar de pie, vas a estar eh, firme. No, no te va a, a tumbar la situación por la que pudiera presentarse sí. en, en, en la vida. Sí, es que cuando se le pone este la debida atención, uh -huh. Y, y el debido interés Porque es palabra de Dios Para nuestras vidas Para alimentarnos Para fortalecernos Para no estar débiles En, en los problemas de la vida que, que vienen eh, lo que, que a veces hay muchos Muchísimos Ajá. Entonces para eso es precisamente Pero si no le damos la debida atención Y el debido interés Vienen las aves del cielo Y se la llevan Así es bueno, aquí tiene para nuestro pueblo de oración es. eh, estos dos correos. Así hoy, es, en hoy.oramos.gmail.com o bien ahí en rafaelidatv.gmail.com y, pues, y terminamos con esta oración. Padre, le adoramos, sí, le bendecimos, señor, nombre, le honramos padre. y le glorificamos, señor. señor. Padre, que esta semilla que se ha oh, Cristo, sembrado hoy, manos, Señor, manos, en esta vida, que vamos, venga a dar el fruto del 100%. Dina, señor, toque, lo señor. mínimo que pedimos es el, el 60 sí, señor. y Padre Santo, bendiga oh, señor. pues a cada personita y debida, ayúdele a salir adelante, atención, prospérele de Señor ya sea en su trabajo, en sí, sus finanzas, sí, en su sí, familia Dios. en su salud, Señor, que sí, se sí, convierta en su palabra toda sí, una realidad señor, en sí, sus sí, vidas, cuando usted nos dice ahí oh, en tercera de Juan, mi amado, nombre, yo señor. deseo que tú seas prosperado en todas, en las, todas cosas. las cosas, que sí, tengas señor. salud así como prosperas sí, en tu señor, alma así es, y que seas padre. prosperado en todas las cosas, sí, padre, así, así que te es. deseamos Gracias la mejor de las Dios bendiciones amor, en el nombre del Padre, de... en el nombre del Hijo sí, y señor, del Espíritu de Santo, de aleluya. Jesús, sí, amén. aleluya, amén, aleluya. amén, amén. Pues esté pendiente a nuestra siguiente eh, eh, cápsula que vamos a estar teniendo de reflexiones y pensamientos bíblicos con sus amigos. Elida y Rafael Cavazos. Bendiciones para todos.